La función linspace es similar a la función Arrange, pero tiene ciertas características especiales. Para ello vamos a empezar a escribir linspace y vamos a consultar su ayuda para ver los parámetros principales. Uno de los principales es el punto de partida, Start, el punto de llegada, Stop, y el número de datos que queremos que tenga nuestro Array. Vamos a a construir un Array, le decimos que empiece en 1 y queremos que termine en 4, creamos nuestro Array y aquí vemos que tanto el primer como el último elemento sí que están incluidos a diferencia del Arrange que solo incluía el primero y después en total podríamos contar hay en total 50 elementos por defecto link space si no le decimos nada crea un array de 50 elementos además todos están igualmente espaciados la diferencia que hay entre el primer elemento y el segundo es exactamente la misma que la que hay entre el segundo y el tercero y así con todos podemos ver que todos los elementos son de tipo float para ello lo vamos a guardar en una variable y vamos a consultar su tipo. Aquí lo tenemos y vamos a ver que el tipo es flotantes de 64 bits. Bueno, y ahora vamos a añadirle un nuevo parámetro para crear un espaciamiento lineal, que es lo que hace Lean pero que tenga solo 10 elementos. Escribimos Lean Space, que nos lo autocomplete. Le decimos que el comienzo es 2 que el punto de parada, el stop, sea 7 y ahora le decimos el número de elementos con num y decimos que tenga en total 10 elementos. Aquí tenemos nuestro array. Podemos comprobar que efectivamente tiene 10 elementos y que todos son números flotantes.